Hola, soy Claudio y seguimos con, con las opciones. Eh, ahora vamos a seguir con las opciones de, de herramientas de InScape. De eh, acordé, acordémonos que las herramientas están acá en esta columnita de la izquierda. ¿sí? Y vamos a empezar por la, por la primera, contando desde arriba, que es seleccionar y transformar objetos. Para, eh, o comúnmente llamada la flechita. <risa> Eh, seleccionar y transformar objetos justamente hace eso. Selecciona ¿sí? puedo seleccionar uno o varios objetos. Después vamos a ver cómo, cómo hice este cuadrado, este, este elipse y esta estrella. ¿sí? Pero aporte podemos hacer transformar. Si, si ya tengo seleccionado un objeto y le hago otro clic, vamos a ver que las manijitas cambian. Entonces, primero vamos a ver que nos aparece acá la, las, las partes principales las otras, la, las otras de acá las vemos después yo selecciono algo fíjense que casi todo está en gris sí o sea no está disponible salvo estas dos si yo selecciono algo todos los botoncitos aparecen disponibles se acuerdan que yo les decía esta barra de opciones de herramientas complementan a la herramienta sí entonces nosotros decimos quiero seleccionar o transformar bien los seleccioné. O, lo seleccioné. Bien, entonces tenés todo esto disponible. ¿tá? Y esto de acá también, de la derecha también. Entonces, el primer botoncito dice seleccionar todos los objetos o todos los nodos. Nosotros podemos, si queremos, hacer un recuadro con el mouse seleccionando todos y quedan todos seleccionados. Fíjense que el marquito de las flechitas que aparece seleccionado indica que los tres eh, objetos están seleccionados. Y además acá abajo dice tres objetos seleccionados, el tipo rectángulo, estrella, o sea, me lo dice de varias formas, ¿sí? Otra opción es hacer clic acá. También seleccionamos los, los tres objetos. Y otra opción es apretar la tecla control, manteniendo la tecla control apretada y apretar la tecla A. Entonces ahí también seleccionamos, ¿sí? O sea, también tiene una combinación de teclas para seleccionar, ¿sí? Después, esta opción por ahora la vamos a dejar, la vamos a pasar, dice seleccionar todos los objetos en todas las capas visibles y desbloqueadas. Eso lo vamos a dejar por ahora. Y el otro botón que aparece es deseleccionar. ¿Sí? Que sería lo mismo que hacer clic afuera de la selección. ¿Está? Yo tengo todo seleccionado. Hago clic acá. Lo deseleccioné. ¿Está? Bien. Eh, otra opción. Fíjense que. Yo tengo este, ¿sí? A este objeto, bueno, vamos a... Eh, primero, las manijitas sirven para, por ejemplo, estirar, ¿sí? O sea, estirar para los ángulos, en el caso de un cuadrado, hacerlo más alto, hacerlo más ancho, y lo mismo para cualquier otro objeto, no solamente formas geométricas, ¿sí? La puedo hacer más grande, la puedo hacer más alta... Y el círculo también, el, la elipse. ¿sí? Fíjense que incluso puedo salir de la hoja sin ningún problema. Ahora, eh, también lo que puedo hacer es eh, rotarla a 90 grados hacia la izquierda. ¿sí? puedo Acuérdense que con control Z eh, o deshacer podemos, acá también está el botoncito de deshacer, podemos volver para atrás. O rotarla para la, para la derecha, que en este caso no se nota la diferencia porque es una un elipse. ¿sí? Puedo eh, espejarlo, que en este caso no se nota, eh, horizontalmente. Vamos a ver si puedo espejar este para que se note mejor. Ahí está, ahí está espejado. O puedo espejarlo verticalmente. En este caso tampoco se nota, eh, tipo pavo. Pero en este caso sí se debería notar. Pues lo vamos a hacer con objetos que se noten mejor. Eh, también, fíjense que si yo arrastro... Ah, también, obviamente, para seleccionar puedo hacer clic y sin soltar el mouse, lo arrastro y lo muevo donde yo quiero. También si lo tengo seleccionado, obviamente puedo eliminarlo. Aprieto la tecla de Delete o Suprimir y ya está, se borró. Y yo puedo ponerlos uno arriba del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son objetos distintos. ¿Ah? Los puedo poner uno arriba del otro. Este orden es en el orden que yo hice la, los objetos. Yo primero había hecho, antes de grabar este video... El cuadrado, después la estrella, después la estrella, ahí está, y después el, la elipse. ¿tá? Yo ese orden lo puedo eh, cambiar. ¿Con qué? Con estas cuatro opciones. Una es mandar al fondo, ¿sí? Que es poner, en este caso, la elipse abajo del cuadrado y del triángulo. Fíjense, acá está tapando todo. Lo mando al fondo y queda abajo del cuadrado. ¿sí? Y de la estrella. ¿da? La opción al revés es mandar al frente, que es esta. En primer plano. Pic, y tapa todo. Tapa la estrella y tapa la elipse. Y la otra las otras dos opciones son ir cambiando el orden en que están. Por ejemplo, yo quiero que esta... Eh, este es para elevar y esta es para bajar. Yo quiero que esta... El cuadrado, eh, la estrella suba un nivel, pero solo uno. Entonces se pone arriba de la elipse, pero sigue abajo del cuadrado. ¿Sí? Lo quiero mandar para abajo. Ahí está. Yo quiero que la elipse vaya, ya está abajo del cuadrado, que vaya atrás de la estrella. Puedo mandarlo al fondo o puedo darle esta opción. ¿Sí? Entonces, con estos botones, fíjense que todos esos botones eh, nos permiten jugar... Con los objetos, con todos los objetos que ahora en un ratito les voy a mostrar cómo, cómo, se, eh, cómo se crean. ¿sí? En otro video. Acuérdense que estos son micro aprendizajes. Ah, otra cosita. Eh, bueno, lo, lo, lo de los colores lo vamos a ver eh, después.